A ver, a ver, a ver, me parece ya está, bueno. Bueno, gracias a Jajara, Tati el día de hoy voy a mostrar las cosas que me dieron los suscriptores, las cosas. Nunca, no lo abrí, ayer no lo abrí, no lo abrí, son uno, dos, tres, cuatro cosas, cuatro cosas que me enviaron y no la abrí. Y no lo abrí y le voy a mostrar, vamos a ver una cosa ahí dice deja tu like y tu suscripción vamos a ver la primera cosa espera un, un minuto, vamos a ver a las cosas de Lucas, Jara y espera que voy a escribir ahí a ver si puedo escribir a ver si puedo escribir ahí está me deja, bien vamos a poner aquí lo por aquí, lo vamos a ver por aquí vamos a agrandarlo un poco lo agrandamos bien ahí y ahora, ahí está empezaremos con el video vamos a empezar ahora bueno, la primera cosa está ahí vamos a verla aquí está, la primera cosa que me envió un suscriptor la pueden ver ahí, ahí está. Aquí está, miren la primera cosa que me vio un subditor que la voy a mostrar, de la voy de de de a reacercar la cámara. Esta, no ven, aquí está mi cosa, mira, donde llevo los videos, todo, mi mouse, todo esto ahí. Eh, aquí está el ventilador, el ventilador. Vamos a ver, aquí mira que le tienen el primer regalo, el primer regalo. Vamos a abrirlo a ver qué hay, que no, yo una puedo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ¿En serio? ¿En, serio? en serio? ¿Y esto? ¿Qué quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¿En serio? ¿Es un cucoso? es para perros? ¿Es un abrigo para perros? Miren, aquí está la um, donde ponen las piernas ¿Vieron? Pero se, lo voy a ir, se lo voy a dar para mi madre Se lo voy a dar para mi madre no sepa qué lo quiero bueno, pero igual gracias suscriptor por darme gracias me quiero, creo qué quiere bueno, ahí nomás lo voy a dejar, aquí tiene mirá, esta cosa me dio un suscriptor, gracias gracias deja tu like si lo estás mirando y esto un chiquito que estaba en... cuando fui a viaje a Montevideo, ustedes vieron el viaje aquí nomás, esto me envió un chiquito, me regaló un chiquito, mira miren lo que me regaló cara. miren lo que me regaló esto me regaló cara. miren dos cosas mira aquí esto se ve que es un león un leone es un león lo voy a dar vuelta lo pueden ver es un león si lo ven ahí un leone un león me aquí. esto es un león con una corona un león con una corona, te este está acostado, el otro está durmiendo Bueno, vamos a ver aquí, voy a dejar esto aquí Ya, estas son dos cosas que me regalaron está Aquí dos cosas, un chiquito con un chiquito que estaba viajando con... oh, Estaba viajando, me lo dio Lo voy a dejar por aquí Esto es para el agua un, Uno de 15 años, me parece que era Me regaló esto Me regaló esto Me regaló que tira agua realmente, tira agua. Está nuevito, me lo regaló. Me lo regaló. Lo puedo meter aquí. A tira agua, vuelvo a hacer así. El agua lo hincha, hincha el agua y tiras. Nomás, me agarro eso. Nomás tengo esto. Aquí esto, aquí. Pongo esto aquí dentro. Pongo esto aquí dentro. aquí Ta. vamos al siguiente esto es lo mismo que estaba ahí lo, ustedes lo vieron es un igual que no sé por qué me regaló dos, un señor y otro, y un niño me regaló me regaló esto quería que el... mira todos mis videos que son muy cantidad mira esto me regaló esto que un cosa, voy el agua hinchas para arriba y el agua sube y después tiras parece que funciona si sí, funciona funciona funciona, funciona Está, aquí. el último, que el último que terminamos el video, primero conoce, con ese aquí viene aquí a Uruguay Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bueno. A ver. Si me pongo el gorro de videos de Jajara y Roba Yoba. Estamos por llegar a los 93 videos. Ya llegamos a los 93 videos. ¿Llegamos a los 93 videos? Sí, 93. Unos cuantos videos tengo. Como 93. Me parece a mí. Vamos a ver el último regalo. 15 likes y otro suscriptor. Vamos, dale. Vamos a ver el último regalo de lo de hoy. El último. Ya, ya, ya, ya, el último regalo, acá. El último regalo de hoy. espera un minuto. El último regalo de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este regalo en ¿es serio? Un muñeco ponelo mi cama ah, bueno. pero mira, de aquí, mira, aquí no me creo que hay un muñequito después del otro lado hay otro muñequito, me gusta gracias suscriptor gracias a ver acá, a ver. el último, que sería un osito pequeñito pequeñito pero voy a arreglar mi cosa este video no sé si va a ser de sí, sí, 9 horas, no sé no, 9 minutos, 9 minutos o 8, o 7, no sé, o 5, no sé miren el último sería este que un muñequito me regaló un suscriptor miren esto se ve que es nuevito nuevo lo compró me lo regaló que suscriptor increíble miren aquí se ve que era el mejor mi hermano no sé qué está haciendo ya el mejor en miren esto miren esto y bueno. Espera que le voy a mostrar todo ahora. Y además, todo acabado así. 93 videos, obviamente. Sí, 93 videos de mi canal. Miren eso. Todas las cosas que me enviaron a suscriptores, crack. Todas las cosas. Miren todas las cosas que me enviaron. Miren todas las cosas. Ahí tienen las cosas. Miren, ahí está listo. El paquetito, aquí está esto aquí está esto esto aquí, mira el, el juguetito ese dejen su like suscríbanse, voy a hacer más videos de esto que me envía cosas a los suscriptores. en el twitter también me enviaron como 200 200, 200 cosas escritas en tiktok, nada, todavía nada estoy en cero ahí estoy en cero dejen su like, suscríbanse, vamos por esos 24 suscriptores. Chao, no te voy a dejar tu like.